Thank you. Tengo una sopa de letras en la mente Y lo que escribo trato que sea coherente Lo que digo y lo que hablo Es lo mismo que día a día hago Siento que no saco temas seguidos Y puede que en el olvido No quiero la fama Y me quedo con lo mío no me jodan, no lo jodo, no me llamen, no lo llamo Si mejor me quedo solo, porque así no me traiciono sí. No me joda, no lo jodo, no me llamen, no lo llamo Si mejor me quedo solo, porque así no me traiciono sí. Soy como canelo, no dejo que me tomen por pendejo. Y me alejo, y me alejo, y tomo los consejos de sabio ese que tengo frente al espejo. Sácate la venda, y que no te sorprenda, que tengo la agenda, y tú no me recomienda. Se me compra pan a la tienda, me sonó acelera Lucifer queriendo que la tienda Me dijo tengo la manzana esa que te tienta Mi alma todavía no está en venta Pude ver mi vida a cámara lenta Como me esa beba Cuando me besa tiene sabor a menta Y a los chiles, Como un virus Una amenaza que se detecta Hay que sacarlo en la recta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 no me jodan, no lo jodo No me llamen, no lo llamo Si mejor me quedo solo Porque así no me traiciono y... entra muero de party Una vez va quemar el party Tiene un tatu iluminari A los giles cortamos raíz Yo to' infraganti Como la mantis. Solo creo en mí, no me voy a dormir Y voy a subir Y voy a seguir Siempre soy el último en reír como hit vuelvo cada tanto, prendo uno cuando me levanto Su falsedad ya no la aguanto, por eso los espanto hay un pájaro volando Mi tropezo está petando Y lo estoy sintiendo que viene cayendo Sabes que se cumplió el encanto Prendí, prendí un Saumerio y ofrendí Mi cuerpo aún sabiendo que perdí y al final pude salir Mi muerte en un Viajando pa' los domiciliarios En un como los sumerios Ustedes nunca me entendieron